Mi cuñado me, me mandó a invitar para la tierrita del Alto de la Virgen, que ha comprado. Ay. Y yo no quería, porque había mucho frío. Y yo, pues, uno vení de tierra, que a a tierra este, y digo elías. A, elías lo invita mucho a la finca, pues, uno iba para allá. Entonces, ya nosotros nos fuimos para esa finca. Elías llamó, no fuimos de acuerdo, nos para allá, para el Alto de la Virgen. Y yo ya un librito que se había encontrado, Rafael Mauricio, en en un tarro de la basura, las cartas de San Pablo, pero yo no sabía siquiera que era eso, me dio el niño, que era un niñito, y me dijo, papá, ya que se va a poder pasar, tome este librito para que lea. porque él vio a un santo, y yo, pues hombre, si mi papá vaya a ir a, a rezar por allá, porque yo tenía esa costumbre de que de pronto en el librito que mi mamá me daba, me había dado perdón, pues yo de pronto me iba y me desaparecía y rezaba por allá. Entonces Mauricio me encontré eso no, en una basura y fue cuando me brillaban no, no, no. las carticas de San Pablo, pero yo no sabía que las una tira de oraciones, y yo pues aquí leo yo y las oraciones eran las cartas. Entonces me vi para allá cuando allá fue en de, me encontré la Santísima Virgen. ¿Y con quién iba usted? Yo iba con Elías, Séfora, Margarita, Margarita, Oliva y yo. Eso fue día el 10 de abril de 1970. Mira. mira, cuando subíamos nosotros parece ese alto, pues veíamos, yo veía que allá arriba, en la cima de la, del montecito, pues todo cambiaba. Una vez se ponía verde, normal, o te ve amarillo, o te ve verde, o te veo amarillo, y a mí aquí subiendo iban haciendo los cambios. Pero yo pensaba que iba era, era enfermo. Pero sin embargo yo me sentía fuerte. Cuando llegamos casi como una cuadra antes de llegar allá, o quizás menos, ya vi que, que todo se puso amarillo y entonces empezaba mi miedo de que algo me iba a pasar. Entonces ya me senté dando la espalda al lugar donde iba haciendo esos cambios. Cuando estamos sentados y que tapamos una botella fresca para tomar, entonces vi... sentí en, en la espalda que me hicieron así con las dos manos. Y al hacerme así como yo estaba allí, hacía una bajita, pues di la vuelta y ya quedé volteando para arriba donde, donde veía yo los cambios. Cuando vi que iba saliendo Nuestra Señora, como si viniera dentro del monte, y fui yendo de la cabeza así para abajo hasta que ya la vi que era ella. Entonces ya yo todo asustado, dije yo, mi madre, era la Virgen Santísima. Y salí, entonces la gente que está conmigo se arruilló. Y yo seguía hasta allá y llegué por ahí hasta, si acaso, unos 5 o 7 metros de de distancia hasta ahí me voy a llegar ya, ya fui a donde me dio el primer mensaje ¿Y, entro, y ese día usted se quitó los zapatos antes de llegar a casa? ella me lo dijo que me los quitara me los lo quitara cuando yo me iba sacando a ella me dijo quítese de los zapatos porque este lugar que pisa es santo así que entonces me quité los zapatos y, sí. y ella empezó ¿Y ella a darme el mensaje mira la vi como ella es una muy linda es difícil uno describir a la Santísima Virgen en medio de un susto. Y es difícil también comparar la belleza de la Virgen con una persona aquí en la tierra, físicamente. Porque la belleza de la Virgen Santísima, para mí, fue lo, lo que ella me decía, la ternura con que hablaba, la sencillez, la humildad, en la forma tan... tan sutil como me, me decía las cosas pero físicamente era una mujer como blanca pero que hubiera sido como hubiera estado como en tierra caliente si hubiera borrado con un poquito del sol las seas eran casi aquí que se juntaban pero delgadas ligeramente la boca ligeramente los labios ligeramente delgados también pero no como pulida la cara hermosa la nariz también ligeramente alargada. Eh, el vestido era blanco y el manto azul. El niño lo tenía aquí cargadito y era como un niño vivo. ¿sí? Se, se, se prende carne y hueso se ¿sí? puede decir, porque ella acionaba y el niño también accionaba y movía los piecitos así con, y se iba el niño como quien se le va a pasar un niño a otra persona. ¿sí? Así hacía el esfuerzo. Era como un bebé. Un bebé para ir es que pies, como se a otra persona. Y estaba de un vestido carmelita, una túnica, una túnica cardenal, color cardenal, el niño, con aquí con unos lujitos, unos bordaditos. ¿sí? Y ahí fue donde no te sé, yo, no, yo no te sé decir qué se siente en ese momento, como te digo, porque es una cosa celestial, una cosa previdencial. Y eso no se siente ni susto, ni se siente miedo, ni se siente alegría. Uno se sale de este mundo, se une como el Espíritu de Dios al Espíritu... Es eh, del Espíritu de uno al Espíritu de María. Entonces uno no sabe qué decir. Después es que uno va viendo, de acuerdo al trainar de los días, que el asunto no es tan fácil. ¿Cuál fue el mensaje de la primera vez? Bueno, el mensaje de la... es que mira... Eso es una cosa muy tremenda porque, primero que todo, pues yo tuve que escribir eso porque a uno se lo a todo. Segundo, que tuve que escribir hasta las partes que ella me dio permiso, que escriba porque hay que hacer, o, eh, mensajes que no se han revelado totalmente. Si quiere yo le leo, si quiere yo le leo más bien para estar de acuerdo con el texto, ¿cierto? De lo que se escribió inicialmente. Mira, en la primera aparición dice, mira, dice ti, ella le dijo, le, levántate porque yo he venido a dar un gran mensaje para los hombres de tu país. Busque un ministro de, de la iglesia y dile que he venido a buscar la santificación de muchos. Por el momento, tú mientras vivas en la tierra, vivirás solo para el servicio de Dios y de los hombres que a él le temen. No te creas mucho de la filosofía escrita por los hombres que mencionan para mi prestigio. Solo ama la caridad, la fe y las palabras de Cristo Jesús, que son las que te adotinan Cumple los diez mandamientos del Señor y gozarás el premio que Él os ha prometido. Anda, cuenta lo que has visto y has oído. El Señor vive contra ti. Y otra cosa más. Lo que pasa es que uno no puede revelar toda esta pila cosas porque usted, no, no. Hay uno mensaje que, que ya a través de lo que ha sucedido se han completado pero no están eso, ¿no? Mira, desde ese mismo momento yo caí al suelo sí. cuando la señora se fue subiendo otra vez hacia el cielo había subido por ahí unos cinco metros más o menos entonces yo caí al suelo pero yo no perdí el sentido la gente decía que yo estaba privado en o, o, pero yo no perdí el sentido y ahí me, me, me levanté y salí como haciendo un y me llevaron donde el obispo, donde el monseñor Octavio Giraldo. Allá le conté todo esto. Y el, el monseñor me dijo que todo lo que le siguiera diciendo a la viren que me siguiera diciendo que voy a contarle a él. Entonces, desde, a partir de ese momento, yo llegué... Eh, perdón, me llevaron a la casa y yo seguía como había como ya cambiado, ya ya mi mente era totalmente diferente, ya mi meta era una cosa más distinta que yo ni la entendía siquiera, y de ahí desde ese preciso momento empecé yo a todo, Y cambió toda mi vida, en todos los sentidos, en todos. Usted, ¿Cómo se fue comportándose con tu familia? ¿Cómo reaccionó la familia en este suceso? La familia reaccionó muy bien. Creyeron bastante. Yo inicialmente hice el cambio, no por mi propia cuenta, sino por, por lo que me ha sucedido, que yo ya hice ya una cosa una, como una donación de Dios, que le cambia la vida a una persona. Ya la relación de mi familia, pues siempre ha sido buena, pero ahora mucho mejor. Y ahora más, más espiritual, más tranquilo. En mi trabajo, yo no conté nunca en mi trabajo, lo que me estaba pasando, nada. No le conté a ninguno compañero porque el Monseñor Octavio me dijo, si usted quiere, Federico, que se le siga apareciendo la Virgen y no le cuente a nadie. Si a usted le pregunta, ¿se le aparece la Virgen? Dígale que sí, porque usted lo no puede decir mentiras pero si mientras tanto usted no le cuenté a nadie era la que yo no le contaba a nadie que en mi vida se me empezó más silenciosa como más espiritual era como más in, pues, interior y era como más interior, sí y todo siguió así hasta que se fueron desarrollándose en las palos el mundo, de vez, Mira. Yo, a mí se me apareció el 10 de abril A los 15 días Y yo, yo voy a volver a por allá A ver si se me aparece la nuestra señora otra vez Y me vine solo Me fui solo para allá, perdón Y cuando Y era un aguacero tremendo un, Una mañana horrible Y cuando llegué a la autopista Que empecé a subir para arriba arte de la Virgen. Eso era un torrencial espantoso Pero allá no había casi casas ahí no había donde escamparse uno y una nube muy grande, como un inicio de tres pisos, iba como a, al frente mío, como a, a, la, a la media cuadra. Y a mí ya que iba subiendo yo, iba subiendo la nube. Y cuando subía al alto, donde se apareció la virgen, la nube se posesionó de todo el monte donde se me apareció la virgen. Yo me metí dentro de la nube, a ver si estaba la virgen y a ver si me tapaba el agua con, con los árboles, pero nada, era imposible. Y me quedé en la mía hasta que me, me rincaba la carne a pedazos del frío. que o sea, es muy tremendamente frío. Y entonces me puse a correr así a la a, a verita del monte para poder calentar. Tiene fuerza y botar no ese frío hasta que vi que unas personas venían por allá. Y era Oliva y otra hermana mía. Y entonces ellas me llevaban sacos y me llevaban yo hasta café. No sé por qué esa coincidencia. Claro que ella llevaría su tiable y todo eso para comer porque seguramente era para el día de ahí empecé ya a tomar fuerza otra vez, pero no se me apareció, sino que antes me fue mamá todavía. Y ya el primer sábado de mes me provocó ir y ya, ya se me apareció, ahí sí. ¿Se los primeros No, no. Ella no me decía nada, sino que yo iba así. Yo seguía con instinción los, los primeros sábados, hasta que aumentamos los, los siete sábados que se me apareció. Y ya no, se murió a parecer la primera, la, la segunda aparición, mira yo te, te digo, la segunda aparición dice, le digo, en el momento que estás en ahí junto a ella, le digo, levántate y ven, he visto que has creído en la eternidad santa y en mí, te llenaré de alegría en tu espíritu, busca un ministro del Señor para que te dé más conocimiento de Jesús Santo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 fue cuando recibió el don del consejo cuando recibí el don del consejo que es prestadito obviamente, eso no es como decir que me, me lo explico, sino que en los momentos más importantes el que Dios quiera y la persona que crea el Espíritu Santo lo ilumina ¿no? el consejito y... Listo. ¿Usted recuerda cómo fue esa segunda vez? ¿Cómo la vio? ¿La vio igual que la igual. primera vez? lo mismo, lo mismo. Todas las apariciones las vi exactamente igual, sí. con el mismo vestido, con el niño, la misma zona. ¿Y las sí. demás personas que estaban ahí qué veían? Bueno, dicen las personas que vieron que todo el lugar se iluminaba y que muchas abecitas. Y que eran, se movían todos los arbolitos, se sacudían fuertemente ahí en el lugar donde se me apareció. Pero que los otros árboles grandes no se movían para nada. Entonces los rayos bajaban por entre los árboles y ahí iluminaban todo ese lugar y eso era muy bonito. Sí, ¿Y una mariposa? Una mariposa blanca y azul, muy grande. Era por ahí como de, de 15 centímetros una mariposa grande, 15 o 20 centímetros. Esa siempre sí, sí. nos va a, traer a la... y la segunda vez ya con qué personas fue usted. La segunda ya fueron como unas 20 personas. una familia. Sí. Y, y personas así también allegadas a la a mis, amigos, vecinos. Son como unas 20 o 30 personas. El TPCM este me dijo, levántate, que bastan, bastante ha rodado entre el pecado. Pero tú has pedido clemencia y perdón con todo tu corazón y te has alejado de lo prohibido gradualmente y Dios ha puesto su misericordia en ti, pues bien, escucha lo que voy a decirte, no han creído en mis mensajes, porque los hombres siguen atados a la tierra como árboles, pues son más grandes sus raíces que su mismo follaje, ¿cómo reconocer los frutos si las raíces devoran sus ramas? ¿cuántas demostraciones y pruebas he derramado a todos los seres? Creados y todavía no están conformes, ¿cómo creen en los demás si no han visto nada? Si yo mandara algo divino, suave como la flor y duro como la roca, ¿qué pasaría? Pues la fe y las enseñanzas han decaído porque han dejado introducir textos que simplemente imitan los primitivos y auténticos, pero no toda la culpa es de los ministros del Señor. Ellos siguen la gracia que les fue dada, pero falta más celo. La otra parte del mensaje, que, hoy, que es para el clero, no ha sido revelada, que fue una parte que ella le mandó al clero. ¿Todavía no ha sido revelada? Sí, ya, sí. está revelada, pero no lo recuerdo en este momento. Sí. Pero en uno de los libros está, en los que yo escribí, se reveló que fue esta, una cantalética muy buena, sí, para que ellos se santificaran más. Me acuerdo el cuarto mensaje dice así, levántate y escucha, bien mi encargo, construye una capilla donde puedan celebrar la Sagrada Eucaristía, enseñar la fe en Jesucristo y de los santos evangelios, y que en la consagración del pan y el vino, la Pascua del Señor reviva en sus corazones como cuerpo santo, con ello las riquezas no son de este mundo, sino del, del, del Dios Padre tiene preparado para los que en él confían. Y entonces, ¿qué tiene que ser? Que si, yo, si yo soy pobre y no tengo dinero para hacer la construcción, ni aún para comprar el pedacito de tierra. La Virgen María me respondió, el universo fue creado por mi padre. ¿Acaso, ay perdón, acaso él te negará el pedazo de tierra que tú necesitas? Si todos los tesoros del mundo fueron diseñados por mi padre, ¿Acaso Él te negará lo poco que tú necesitas para construirla? Anda y no temas. No te desanimes, ponte a trabajar, que yo te acompañaré para que cumplas el compromiso. No tengan miedo, porque el Espíritu Santo estará contigo y con los que te ayuden. No pedirás y mucho menos tomarás prestado. Ustedes dicen que cinco mil fueron los azotes que le dieron a mi hijo amado. Pues bien. Esa será como prueba de la Suma que sin pedir se te concederá. Esa será la primera prueba. La pequeña construcción será humilde y yo estaré en todas las necesidades. Y derramaré abundantes gracias a todos aquellos fieles que reciten el Santo Rosario por siete veces. Quiere decir siete meses. ¿sí? Anda pues y te empujaré. Anda pues yo te empujaré. Se breve. Porque de ti y de los que te ayuden depende de la salvación de muchos. Ese día estaban presentes como 90 personas. Resulta que esta semana siguiente, yo me fui a trabajar. El día lunes, en la empresa, en, en, en los cines de resto nos habían prohibido las visitas y atención al público. Pero una señora fue y me mandó llamar a la taquilla. Yo traje en el tercer piso. Y los señores de la taquilla desobedecieron al a registrador y fueron y me llamaron. Yo le dije que yo no podía bajar, que está prohibido. Y me dijo, es que esa señora está insistiendo que tiene que hablar con usted para entregarle una cosa. Entonces ya, ya bajé. Cuando bajé, el mismo que estaba en la taquilla me entregó un paquete envuelto en periódico. Me dijo, la señora se fue y me dijo que le entregó este paquete bonito Entonces yo cogí el paquete muy para arriba, al tercer piso y fui. Y habían cinco mil pesos en billetes de... De 100 pesos, de 200 pesos, de 5 pesos, de tiempo se utiliza esa moneda, de 10 pesos, de 20 pesos, una revoltura la tremenda, y era un paquete grandísimo, y ahí habían 5 mil pesos. Entonces, como yo estaba en uno de los baños, yo me puse a llorar de ver la prueba tan grande. Bajé donde Don César, mi jefe, que él es el que me sacaba los meses, porque yo no tengo fotografía, y le conté. Entonces Don César también se puso a llorar. Le de la plata. ¿Era el único que sabía? El único que sabía. Y eso porque obligatoriamente tenía que decirle porque yo no podía escribir esto porque yo no tengo ortografía. Yo no tengo nada, yo no de nada. Uh -huh. Entonces lo pasé a él para, para que me fuera escribiendo bajo la uh -huh. condición de que no me le contara nada. ¿Y entonces usted, usted qué pensó ante esa misión de construir una capilla? ¿Usted sabe que no tenía plata, que ya tenía, había recibido una prueba tan grande? ¿Entendió el mismo la obra? O sí. Fue? Si yo me fui... Ya en adelante empecé a hacer rosario. Yo no sabía rezar. Entonces me unía con la vereda, me hacía invitar de la gente para ir a las casas los primeros sábados de mes y rezar el santo rosario. Pero como yo no lo sabía, entonces yo puse yo la primera vez que inicié rosario una señora a que lo rezara. La gente insistía que fuera yo, pues yo no sabía Y yo lo que quería era que alguien lo rezara para yo aprender. Así que ese día que rezó una rosario, yo ni lo recé por poner cuidado cómo se rezaba entonces aprendí a rezar, el rosario y a seguir rezando el rosario hasta que una señora me... yo le dije que... la señora me dijo que, que le hicieron una capilla que si me vendían un terrenito y fiadito entonces una señora me dijo que me regalaba un terreno que ella la capilla después la hermana mía me dijo que me regalaba un pedazo de terreno después un señor, don Ebrahim, me dijo yo le regalo otro entonces fui, escogí cuál de los tres era más propicio para la gente que podía llegar inválida sí con ancianitos y me escogí el terreno donde está la capilla ahora y ese me lo regalaron y ahí empecé yo a trabajar, eso era un terreno fanturo, corría un agua por toda la mitad y yo solo trabajando allí, no tuve que me ayudar, yo empecé a desquiciar eso, y me dio un señor don Efraín, que fue el que me regaló la tierra, un señor Octavio, me marcó cómo iba a ser la café de grande. Entonces ya empecé a tomar tierra. Ya estos dos señores desaparecieron y ya seguí yo solo. ¿Y los hijos? Los sí, hijos sí, me ayudaron. Están muy chiquitos pero me ayudaban para las cositas. Las cositas me acompañaron y tuve el respaldo de ellos todo el tiempo. Sí, el quinto mensaje me dijo, acércate y no temas porque has encontrado con tu fe la presencia de Dios en tu espíritu. Desde hace muchos siglos se han santificado muchos hombres porque mediante tu, su fe y perseverancia se han levantado contra el pecado y han puesto todas sus obras, trabajos, luchas y sufrimientos como holocausto dirigido a la imagen de Dios Padre. Y más tarde en Jesucristo, Salvador de los hombres, Recoge mis palabras sin esperar ningún prodigio, Renuncia a todos los bienes materiales de la tierra. Ten presente los diez preceptos del Señor. Cúmplelo celosamente. Esto de lo cuentas al ministro que está esperando más de mí. Porque hay ocasiones en que es muy difícil discernir la verdad. Porque a alguien criaron loco. Y hoy es la roca de la que brotan ríos de agua viva. Porque aquel que llena los cielos y la tierra desprende rayos de amor en el Espíritu Santo. Para todos los que en él creen. Dilo y no temas porque yo estaré contigo y él me entenderá. El primer milagro que vi fue cuando la Virgen María, estando ella hablando conmigo desde la quinta aparición, empezó a darme la comunidad. La comunidad. Y eso fue el primer milagro. Cuando vi que bajó la hostia, del lado de ella y, y vino y me la dio así en el aire, y estaba altica, me la comulgó y me dio otras, que fue cuando comulgaste tú y otra niña que iba cubierta de, de un karate que le cubría todo el cuerpo, inmediatamente esa niña comulgó. pues la niña empezó a cambiar y el karate fue desapareciendo, la conversión de, de mucha gente. Y lo más bonito es que me relacionó más con mi, con mi familia, porque no me dio la comunión a mí mismo, a, a mí solo, sino que también me dejó estas tres, tres hostias que se las repartí. Una a la niña, otra a mi hermana Julia y otra a ti. Y entonces eso fue como una unión que hizo. Mira, que te uno con los tuyos. Y por eso los míos me han seguido toda la vida. A mí no me ha solo ninguna de mis hijos ni ninguna de mi familia. Nunca, me han acompañado siempre. En este mensaje me dijo, yo me daré por todos los que creen en mí y por los que recen el Santo Rosario y amen la Trinidad Santa y Eterna. No permitiré que Satanás se acerque a su lecho a la hora de su muerte. Y muy grandes serán los frutos de aquellos que alaben el Espíritu Santo, sin olvidar al Padre y al Hijo. Porque vendrán épocas de hambre, miseria y el firmamento se cambiará en un rojo encendido y las cosechas sufrirán pestes surgirán enfermedades terribles que la ciencia no podrá detener habrá desolación y pánico en todo ser creado y hasta los bosques temblarán y no será muy tarde porque esto es apenas el principio ya que las aguas se están mermando Solo que hará todo aquel que aspire a la verdadera sabiduría ciniéndose a las primitivas enseñanzas de cristo jesús en la tierra los que sigan la palabra ciencias de los santos evangelios y aquellos que temen al, al Padre Santo a los que se conformaron con la presencia espiritual de Jesús crucificado Redentor del mundo y ahí viene de esta profecía viene la roya que en ese tiempo no existía miren que los árboles temblan de susto vendrán pestes horribles para plantas todo y hay otras que, que están apareciendo más y aparecerán muchas más en ese tiempo no había droga. Había un piotro por ahí, marihuanerito, pero era muy escondido. No se sabía del tráfico de.. de no, no, no, no, se no sabía se nada. Era, la época era muy buena. Era muy apacible todo. No se, no se sabía del SIDA. No se sabía de esas enfermedades graves que están resultando ahora y que todo lo que va a ser peor. Todas estas profecías se han estado cumpliendo y por que seguramente la iglesia ahora en este año del 96 ya estaba abriendo campo a la virgen más santificadora porque ha podido seguramente ellos están descubriendo no solo por esto y no por los milagros, para ellos es muy difícil entender como milagro porque ellos son siempre de la teología muy celosa en estas cosas, más bien lo llaman como sanaciones pero digámoslo sanación o, o milagro, lo que sea, pero esto es providencial lo que está sucediendo. Porque las cosas que están pasando a toda nuestra comunidad, que es todo el territorio de Colombia, que vienen de todas las partes, pues se ven las sanaciones, tuyos que se levantan, sordos que oyen, ciegos que ven. Se cumple el evangelio de Cristo. Y eso, es, eso está escrito y eso está, se está viendo totalmente. Y todos los días se congregan más las comunidades. Eh, y lo que más me gusta, y veo la presencia de la Santísima Virgen y en Jesucristo, es que las conversiones son amillonadas. La gente ya, como le dije, la canción del Salmo, ya no tienen hambre de comida, sino hambre de Cristo y de María. Y... Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo la sociedad está viviendo dos, dos etapas. Y es una se está desencadenando una crisis social muy grande y moral y espiritual, ¿cierto? Sí. Que estamos cayendo en sectas, que los jóvenes están cayendo en sectas satánicas y todas estas cosas negativas y, y que van empobreciendo el espíritu, ¿cierto? Pero también está resurgiendo esa otra parte que usted habla. Sí, es que tú sabes que hay una guerra establecida desde un principio de los tiempos de Dios y el demonio. Desde el principio de los tiempos. Y cuando el demonio ve que algo está surgiendo y que el Espíritu Santo está haciendo revivir las personas, entonces viene el demonio a atacar. Como ve que nuestro Colombia es tan mariano y que tiene tanta fe y que cree tanto en todo en Cristo nuestro Señor, pues entonces está tomando primero la droga. Para poder por medio de eso influenciar a los jóvenes y llevarlos a cambiarse de, de doctrinas satánicas y de cosas horribles. Entonces la juventud de hoy, la, la que más ignora a Dios, pues se está dejando llevar de esas cosas. Entonces no debemos de, de decir de que todo va a haber paz en este mundo. No. Tenemos que ver que, que todo el que siga a Dios, pues yo recuerdo que cuando Moisés, el pues, mismo lo dijo, desde el Sinaí, el que quiera seguirme a mí me sigue y el que no, pues que se los traje a la tierra todo y así fue. Eso está pasando ahora. El que quiera seguir a María Santificadora, que la siga. Y el que no lo quiera seguir, que no lo siga. El que quiera seguir a Cristo, que lo siga. El que no quiera que no lo siga. Y lo más importante es que Dios ha hecho que por medio de María se reviva de la en Yahvé, el amor a Yahvé. Y eso es una gran fuerza espiritual que nos ha llegado a todos los marianos de estos tiempos porque primero las profecías todas eran hacia Yahvé, hacia, hacia Jesucristo, el Mesías, el que habría de venir. Ahora desde San Luis María de Montfort y eso que lo estoy leyendo hace poco, pues es la gran coincidencia, que los profetas marianos tendrían que surgir en, en los últimos tiempos, y aquí lo están surgiendo ya, y se están haciendo ver y reconocer, claro que Dios los esconde, así como ha escondido a tantos profetas, a través de todos los tiempos antiguos, así también María esconde los suyos y esa es una prerrogativa que le dio Dios a la Santísima Virgen le dijo a ella cuando el, cuando el Señor Jesús se le apareció después de haber sido crucificado se le apareció a María que, a, a su madre que fue la primera aparición. le dijo madre por lo que tú hiciste conmigo por la puerta que le abriste a mi padre para que yo viniera por medio de tus, de tus senos sacrosantos te haré como, como pre, prerrogativa que los profetas tuyos han de ser más fuertes y más grandes que los míos, para que anuncien la segunda venida mía, que en los últimos tiempos. Así que los profetas de María no van a tener respeto por nada, van a ser como otro segundo Juan Bautista, ya no, no, no van a ser tan, tan, ¿cómo se dice?, Aquellos como Abraham, Moisés y todas estas cosas, Isaac, y, y Jacob, todos ellos, sea todos ellos, eran unos profetas que eran muy, muy llenos de Dios y eran muy espirituales y tenían un lenguaje muy diferente de acuerdo al su tiempo, a la época. Ahora los profetas de María están adaptados a esta época para que los entiendan, pero son grandiosos y son fuertes y no los van a tomar cualquiera. Recuerdo que en el tiempo atrás a muchos profetas se les quitó el rango, el rango de profeta porque se acobardaron, se acobardaron, y se fueron al lado de los hijos, a caguetearles a todos. Y le fueron quitando Dios todas estas pilas cosas. Ahora los profetas de María no se dejan influenciar ni de los padres, ni de los hijos, ni, ni a su señora, ni a nadie, ni a su familia, son libres, totalmente libres como un torrente que arranca por donde sea por donde Dios lo mande para allá van y no hay quien lo ataque. y ya arratan lo que sea pero no hay quien lo ataque. esos son los templados, espérense y mirad, que eso va a venir bueno, El séptimo mensaje es así, ella me dijo no admitas que traten de retar tu fe porque no enviaré pruebas como antes hasta que dé buen crédito a los siete mensajes que yo contigo he enviado, y hayan tenido fe en mi aparición, allí en tu la tierra. Yo solo enviaré pruebas espirituales, que estudien detenidamente cada mensaje de los siete, que tú entregarás, y en ellos descubrirán la verdad. Diles que de qué le sirve a un hombre sembrar y sembrar semillas en un campo despejado y cuando va a recoger el fruto, duda de la semilla que sembró, y cada pastor conoce las ovejas de su rebaño y el sembrador la semilla que sembró, quizás sabe separar la semilla mala, y la, buena, la retiene para otra buena siembra, que retengan así también lo bueno y lo malo, lo santifiquen, pues un hombre cualquiera, el que menos se piense, puede ser un evangelio para otro o para muchos, pues Dios a los hombres buenos y a los malos les participó de su vida divina, el último te escuchará y creerá en ti, por el momento, confórmate con lo que has presenciado y has oído, yo estaré contigo hasta el fin, predica sobre la fe que os que es otra gracia que se te ha confiado y fortalecete en los evangelios. ¿Usted pensó que ya nunca se le iba a volver pues no, no, a presentar? No, no, al contrario, yo pensé que me semía seguir apareciendo, pero según esto lo está diciendo que ya, que ya no volvería hasta determinado tiempo. ¿Y por qué cree usted que fueron siete apariciones? No sé, ¿Por qué el número 7 no, no pues... No sé... Sería voluntad de ella. Puede ser que el número 7 sea como símbolo de plenitud. Como que con eso abarcaba ya lo, lo inicial para emprender ella una obra. Ya había dejado todas sus recomendaciones y ya, no ya pues poco tenía que, que decir. ¿Cierto? Aunque para mí... Sí. El decir de ella para un hombre inteligente, un hombre capetado o se podría haber sido muchas cosas. Porque la sabiduría de nuestra señor es muy grande. Pero mirando que la mente de uno es tan chiquitica, tan pequeña, pues ¿qué digo ella? Yo para que le dé más información a este si no me va a entender. Con estos siete que yo le dé, con eso basta. Mientras a ver qué hace este pobre hombre. que ahí me dejó. Y yo seguí yendo los sábados allá, los primeros de mes y... No, no hacia el grupo de oración, grupo de oración. ¿En, el, en el lugar donde se apareció la en per... el lugar donde se apareció la Virgen ahí hacía los grupos de oración cuando veía que no se me aparecía porque ya siempre aparecía entre las once a once y media y, y apenas pasaba las once y media y no se aparente y empieza con oración pero a ver usted antes de eso yo recuerdo que era una persona muy tímida que usted hasta gagueaba mucho para hablar y todavía ¿Cómo? y todavía yo soy muy tímido y como no sé hablar, entonces eso psicológicamente me, y humanamente me corta un poquito. Porque así la Virgen o el Señor Jesús le da a uno mucha vida espiritual, siempre queda la parte humana trabajando, algo, algo es, pero queda. Entonces lo hace a uno tímido. Y como la gente critica y habla tanto, y sobre todo porque la gente cree que que el abril no le no a los ojos entonces uno piensa que, que al oírlo hablar a uno pues este, este es todo bobo también pero resulta que, que ahí con el fin de los tiempos se dando este que pues, de cómo en la vida ¿Cómo se impeto para hablar? sin temor entonces, sí lo poco pero, que digo como lo, el Espíritu Santo, la fuerza que me da. Sí, lo poco que digo, lo digo con seguridad y es porque hay una fuerza interior que lo llama a uno a decir las cosas como el Espíritu Santo lo va iluminando y yo siempre he creído de acuerdo a lo que me dijo la Santísima Virgen, pues que el Espíritu Santo siempre habla por uno. De manera pues de que eso hace que a mí no, no me de miedo ya hablarle a la gente, ni en ese tiempo tampoco. me mami miedo, solo que cuando terminaba, sí, me agachaba la cabeza de pena de la gente. Pero mientras estaba hablando, a mí no me interesaba quién estuviera ahí, si sacerdote, si presidente, gobernador, a mí no me interesaba de la gente nada. Yo estaba en lo que estaba y, y punto, ahí se acabó todo. Y sigo lo mismo, no sé hablar, pero yo le hablo al pueblo, al pueblo mío que me entiende, los grandes, ellos hablarán en qué lugar se sientan, a mí no me interesa en qué lugar van a confiar, sí, que me interesa a los pobres y el pueblo de Dios, y por eso me hija a mí montañero y campesino y por eso la gente que me envía son gente humilde, y por las peregrinaciones, usted las puede ver y todo el mundo las puede ver, que, que son peregrinos humildes y sencillos, son los pobres de Dios, y a eso es los que uno trabaja y ellos van trayendo gente de más capacidad social hasta el momento que ahora los ricos, ricos están entendiendo y ya saben de que tenemos una madre y que tienen que pedir bastante porque hay hijos, hay ricos que tienen, han tenido hijos malos, hijas malas, sicarios, matones, horribles y ya esa gente se ha convertido entonces la Virgen María penetró ya los corazón de los ricos y es un trabajo de una de, de, de un proceso que ha hecho la Virgen, de manera pues que, por eso a mí no me interesa, la Virgen es la que se encarga de eso, y el Espíritu se encarga de lo demás, no, no hay que no hablar, no le da un evangelio y lo habla, lo lee, no le explica porque quién va a decir, póngame cualquier teólogo del mundo, por más importante que sea, y muchas veces ni saben qué es lo que dicen, y ellos mismos se, se discuten uno al otro, porque es que la teología de Dios no es la misma teología de los hombres, ellos la entienden de una manera. Dios les explica, les pero nosotros estamos muy cortos para entender la realidad. Usted también empezó a hacer otros grupos de oración en, aquí en la casa o en otros barrios de Medellín, ¿cierto? Sí, hice grupos en barrios cerca por aquí con mis vecinos, aquí en mi casa. Hice grupos en Jesús Eucaristía, en Cristo Sacerdote y San Vicente de Paul. Bueno, y empezaron a... Ese, el proceso de crecimiento de la comunidad ya fue muy lento, ¿cierto? Porque no hubo ninguna difusión, sino que unas personas fueron invitando a otras, ¿cierto? Sí, fue muy lento por lo que esta, esta misión se ha llevado eh, en una forma muy humilde y tal vez el Espíritu Santo me ha iluminado de que la Virgen no necesita propagandas ni de televisión, ni de radio, ni de nada, que no necesitan de uno para nada. ¿Yo para qué me voy a poner a explicarle esto a la gente o proporcionar entrevistas por televisión, como no han, han llamado a uno para eso, o entrevistas con la prensa? ¿Para qué? Yo nunca busqué esas cosas, ni las busco, ni las quiero, ni me gusta. Y la fe en la Virgen María y ella, pero han crecido por sí solas, porque ellas mismas han visto los milagros y las cosas de la Virgen, y yo no he tenido ningún trabajo, sino el que Dios me mandó. Uh -huh. Pero esas cosas de aparecer y cosas mí no, nunca me ha gustado. Uh -huh. Mientras más escondido escondía, mucho mejor. persecuciones o ¿Cómo reaccionó la otra gente diferente a la familia? ¿Qué pensaban de usted o qué comentarios escuchaba usted que decía? Que yo estaba loco. Que yo estaba loco. Otros decían que, que yo era un ladrón. Otros decían que yo era un evangélico. Otros decían que yo era un pentecostal. Otros decían que yo no era un testigo de, de yo no sé cuántas miles de botinas por ahí. Otros decían que yo era brujo. Bueno, como siguen ocurriendo tantos milagros y tantas sanaciones, pues la gente habló mucho de mí. Pero a mí no me interesaba eso porque yo estaba haciendo lo mío, lo que Dios me decía que hiciera. También llegaron a decir que usted quería conseguir plata con eso. Que quería conseguir plata, sí. Que era un negocito que yo iba a poner ahí con Nuestra Señora y con el Señor Jesucristo.